Pensando en el primer año de mi carrera, la verdad, lo primero que se me viene a la mente fue eh, el gran cambio que fue eh, pasar de secundario a la facultad. Lo que más tenía, eh, además de ganas de, de empezar una nueva etapa, eh, sin duda es que fue mucha incertidumbre, cómo va a ser las clases, qué esperar de los docentes, de los compañeros, de ese nuevo pueblo al que va, porque muchos de nosotros nos tenemos que mudar para poder estudiar. A mí lo que me pasó fue que me mudé de ciudad a vivir solo por primera vez, eso me costó mucho, administrar mis horarios. Fue toda una novedad porque, bueno, no conocía el hospital simulado ni nunca había hecho ningún tipo de práctica simulada sobre, sobre un muñeco. Tampoco nunca simulé un caso clínico, no había tenido contacto con ningún tipo de facultad de, de, de, de medicina. Este, bueno, fue toda una novedad para mí. Me encontraba con que la universidad por ahí era muy distinto a lo que nos contaban en la secundaria. Por suerte... Me pude encontrar con un grupo de personas, ya sean los docentes o los mismos estudiantes, que me supieron ayudar en el trayecto de la vida universitaria, a cómo eh, los trámites que se, tenían, que se tenían que hacer, a qué papeles presentar el alumnado, cómo funcionaba el alumnado, cómo funcionaba la bebelía, cómo funcionaba la universidad. Eh, no La tuve muy, muy sencilla, la verdad, cuando entré acá, a la facultad, y bueno, te chocás con el primer muro, que son los parciales. Al inicio mi atención fue algo complicada, porque al venir del colegio secundario te encontras con un nivel totalmente distinto. Pero con el paso del tiempo logré adaptarme y consolidar una metodología de estudio adecuada. Y por más que no promocionada, en los primeros llamados eh, clavé dos finales y la verdad eh, terminé muy conforme. Hay muchísimas personas, sobre todo es la facultad, el centro de estudiantes, que están para acompañarte y todo se hace llevadero. Lo que es nuevo empieza a ser habitual. En cuanto a la vida universitaria, no me fue difícil, ya que logré formar rápidamente un grupo de amigos con los cuales compartir no solo lo académico, sino también por fuera de esta. Poder adaptarse de la mejor forma a su nueva vida es, creo que, sumamente importante encontrar un, un buen grupo de amigos que tengan un mismo objetivo y que siempre se apoyen mutuamente y que vayan para adelante. Con el correr de los días uno se va dando cuenta que sí, que vale la pena, que puede, que uno es más fuerte de lo que muchas veces creyó eh, y sin duda que, que los, los compañeros que uno se va haciendo, los amigos que se hacen en ingreso tienen un rol fundamental en esa, en esa etapa y en ese momento de transición porque son gente que está pasando por los mismos sentimientos o casi los mismos sentimientos que uno. La mayor enseñanza que me dejó la, facu la facultad que es hablar eh, no quedarse con la duda de nada. Es preguntar sobre todo. Eh, porque no sabemos, la, no sabemos, por más tonta que sea la duda, no sabemos si no, no se nadie la comparte. Y ese mismo capaz que se la cayó por lo mismo. Y bueno, y puede tener la misma duda que vos. Entonces, ir a resolverlas. ¿Qué es lo que queremos hacer bueno, con el equipo de tutores pares? que es resolver las dudas que tuvimos nosotros, el equipo todo el equipo de los, eh, todo el equipo de los tutores, en el principio, cuando ingresamos a la universidad, tratar de resolver juntos. Además, acá bueno la facultad, los profesores son muy dados en ese sentido y nunca tienen problema en explicarte nuevamente. Por último, un consejo para darles a los nuevos ingresantes es que no deben tener miedo. Esto es un proceso de adaptación y cada uno lo va a cursar a su manera. Estoy seguro que va a ser una de las mejores etapas de toda su vida. Pero bueno, lo más lindo que tiene la facultad igual es más que nada la gente. Cuando entrás a la UNER es como que más nuestra facultad que es muy chica, encontrás es que una, una familia. Nos conocemos entre todos. Y, y la verdad si algún día tenés algún drama, algún problema, siempre están para darte una mano.